Casi una docena de viviendas están afectadas por la emanación de aguas negras en el sector Hartos de la Javiela de esta ciudad del Jaya. Situación que mantiene preocupado a los residentes de la zona. Hay ese hoyo ahí que emana de la cloaca, la cloaca de Hartos dice Y esa agua mana, y yo la saco, la saco, y siempre mana. Y eso y, y es un bajo que ya usted sabe. La situación aquí, mira, nosotros tenemos aproximadamente como un mes ya. En esa línea de, de, de la cloaca tapada, eso está tirando agua negra por todo lados. aquí, las la, la internas están contaminadas, están llenas de, de, de agua negra de la cloaca. Hemos ido cuatro veces ya en nada Y nos dicen que, que ellos vienen, que el camión está dañado, que el camión está en la capital, que, que cuando arreglen el camión que vienen a, a resolver ese problema. La situación es eso, hay esa cloaca, eso, que eso no quiere bajar, entonces yo no puedo estar, no puedo cocinar y mire. No puedo ni comer. Yo tengo una cosa ahí que eso es mal lo y me tiene mal. Y los mosquitos de noche. Entonces, eh, eh, está malo eso porque han venido a tapar allí, pero significa que el camión es un camión que tiene que venir porque está tapado por ahí. Y hasta que no se tapen por ahí, yo no sé, eso no... Entonces, mire cómo que está eso. Recuerde que usted también puede realizar o enviarnos sus denuncias a nuestro número de WhatsApp al 829-451-3384. NTN Arismendi la Antigua